España es un país peculiar. Ha dado muchas cosas malas, sí, pero también ha dado muchísimas cosas buenas. Podemos debatir sobre cuál es la peor, pero prácticamente nadie tiene la duda de que lo mejor que ha dado este país es el gran chiquito de la calzada, el único calvo bueno de la historia. Puede que los más jóvenes o que las personas de otro país no conozcáis a este genio de la comedia, pero es sin duda el artista español más influyente de los años 90, un referente de la comedia para toda una generación que a día de hoy, casi 30 años después, sigue siendo un icono. En su máximo apogeo hizo varias películas, y hoy, amigos, vamos a hablar de la primera película de Chiquito de la Calzada. Porque hoy hablaremos de... ¡Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera! Con demor y su fiel Lucas se arrastran por el desierto muertos de sed. Si en una zona aquí, que aquí hay una sequía, que se ve la rana con Por suerte aparece una diligencia. Ojo a la cámara con el efecto de prismáticos, ¿eh? La diligencia se detiene, aunque los cocheros están tiesos y un niño les dispara. ¡Menudo susto me ha dado! No, me he ido por el diodeno vaquinar. Resulta que los indios mataron a su tío y les vienen siguiendo. Como los cocheros están muertos, Lucas tomará las riendas, pero la diligencia comienza a arder y el conde intenta subir. Continúa la persecución, pero uno de los indios desengancha a los caballos, y la diligencia se despeña, con lo que los indios se van. Y este fue el fin de Conde More. Fin. Pues no, parece que no, que siguen vivos. cristo ¿Por qué te daría yo a ti caso? El niño les cuenta que su padre descubrió el dorado de Manitú. ¡Cállate, torpedo! Que todo el mundo tiene un graduado escuela y tú tienes una etiqueta de del mono. Y que les dará el dinero si le ayudan a encontrar a su padre, con el cual, con Demori y su criado, podrían volver a Francia. Porque se supone que es francés, a pesar del acento. Yo soy francés, y hate pecado por mole. Llega la noche y se ponen a dormir. ¡Hasta luego, Lucas! <risa> A la mañana siguiente se ponen en marcha camino a la ciudad del paso, pero pronto se quedan sin agua. ¿Tiene más eh, un cargado de mueble? Por el camino se encuentra con unos bandidos que se llevan su dinero y los entierran en el desierto, aunque pasa un extraño que les dice... ¿Y qué hay de lo mío? Y se va, una tarántula se acerca a ellos. ¿Una, ¿Qué tarantela? Se no una tarántula? Gracias a ella, Lucas consigue sacar una mano y se liberan. Al llegar al pueblo no ven a nadie en las calles. Este pueblo parece, parece que está cerrado, hombre. Cerrado no, que, que tan de mudanza. Pero encuentran al sheriff y como no les responde, le hablan en inglés. Pero señor Conde, usted habla inglés de verdad. El sheriff se enfrenta en duelo a unos bandidos y tras el tiroteo mueren todos menos nuestros amigos. Aunque la gente del pueblo creen que han sido ellos quienes les han salvado. Pero en el salón se enfrentan al borracho del pueblo. ¡Me estoy cansando. Una chica, señor! Afortunadamente, una chica interviene y los salva. A su pie, a su mano. Tiene la cara como una medallita chiquitita. En fin, que lo nombran nuevo sheriff y se ponen a cantar y a bailar. Parece ser que cuando hay nuevo sheriff hacen una colecta y con el dinero planean volver a París. Aunque antes va a cantarle a Jolly, la chica que les salvó. <tose> Con Condemor se viene arriba e intenta llegar hasta Jolly, pero sale mal. ¡Me he quedado colgado como un cuadro! Así que la chica le pasa una cuerda y Lucas intentará contrarrestar su peso. ¿Quién te ha ceñado a ti física si tú no sabes leer ni escribir? Este tío es un terrorista de los Estados Unidos de barbate, Lucas se lanza y se quedan los dos colgados, pero Jolly dispara a la cuerda liberándolos. ¿Usar unas tijeras? ¿Para qué? Estamos en el oeste y hay que disparar. A la mañana siguiente llega el niño y les dice que no ha encontrado a su padre, pero como no quieren ayudarle les amenaza con un revólver y comienza la búsqueda en correos para ver si ha dejado algún mensaje. ¿Y qué hay de lo mío? El paquete que dejó el padre es una jaula con una cacatúa, así que intentan interrogarla. Parece ser que el padre era un amigo de un tal Juan que trabajaba en una herrería, el cual les cuenta que descubrió un filón y se lo llevó la banda del tuerto. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random! ¡No, hombre, no! ¡Este tuerto no! ¡Este! Se llevaron al padre a palo largo, lugar del que nadie ha vuelto vivo con lo que Condemor y Lucas intentan dimitir, pero los pueblerinos les impiden irse y les obligan a buscar al padre del niño. Caballo rápido, qué caballo, muy grande, de El territorio del Tuerto comienza con una señal en forma de calavera para asustar a la gente. Por pues lo han conseguido. Como era de esperar, los encuentran y los llevan al pueblo donde el tuerto les pregunta qué están buscando. ¡Arfistro del padre del niño, que hace muchos días que no lo encontramos. Resulta que el padre tenía un plano de dónde estaba el filón de oro y tras registrar al niño encuentran el trozo que le faltaba a ese mapa, con lo que ya no les sirven y los manda a ahorcar, menos a Condemor y Lucas que los ponen a cantar. ¡No, oh, a mí no! ¿Sabes cantar? Como los ángeles del cielo Juan y Tom se liberan, dando comienzo a un tiroteo en el que con demor le roba el plano al tuerto Juan muere y nuestros amigos escapan subidos a caballos ¡No puedo! ¡Animado no, rápido! Consiguen llegar hasta el pueblo y buscan al juez en el salón, aunque anda un poco borrachuzo Pero el tuerto y su banda también entran allí ¿Y qué hay de lo mío? ¡Otra vez! Tras gatear entre la multitud, llegan al camerino ¿Qué? suelo buscando el cuerpo del delito que creo que lo tengo aquí jolly les ayuda a esconderse y les disfraza de coristas para el show del salón haciendo subir el contador de vergüenza ajena pero evidentemente les descubren y se forma una buena tangana aunque se llevan al niño y a jolly durante la huida disparan al juez que resulta ser el padre de jolly no permitan que se lleven a jolly es mi hija ¿Cómo? Condemor y Lucas van tras la banda del tuerto, pero los bandidos bloquean el camino y nuestros amigos no consiguen despejarlo. ¿Te da, ¡Lo vemos movido? De repente llegan los indios. Oh, oh, oh, oh. Y se los llevan a su campamento. Tengo el diodino un poquito distraído. Resulta que quieren casarlos con miembros de la tribu. Ten, cuidadín, Lucas, que te quiero hacer una guarrerida después de las comidas. Pero se deshacen de ellos. Quiero hacerte si una negra, compra una cabra. Mira ese pajarito. Así que usan sus ropas para camuflarse y escabullirse. Nunca pensé que todo el indio fuera tan cansado. Aunque antes, con demor se marca una saeta. Sentado. ¡Ay, hombre malo! Mientras tanto, el tuerto descifra el mapa y se preparan para ir hacia la gruta, donde Mori y Lucas se encuentran con una manada de bisontes que se acercan. ¡Me acabo de ir por el diodeno! ¡Me he hecho caquita! Total, que les persigue un bisonte muy pocho y por el poder de la casualidad caen dentro de la gruta. Entonces llegan los bandidos. ¿Alto? ¡Soy el ser y vestido de bisonte! Con lo que se internan dentro de la mina. ¡Luca! ¡Por aquí se va a parir! Llegan a un cementerio y engañan a Adela poniendo sus disfraces a unos esqueletos. Luego le tiran un tótem y de repente hay un eclipse solar y unos efectos especiales que parece que están hechos con el paint. que dan paso a que se abra una cueva. Tras ella está el dorado de Manitú. ¡Mire qué pepita, señor conde una ¡Una ¡Cómo no Pero les interrumpe el Tuerto. ¡Sin faltar! ¡Que me voy a cagar en tu muela! Luego caen en una trampa que estaba por ahí. ¿Cómo ¡Me va a quedar aquí! ¡Te voy a dar un guantazo que te voy a en cuero! Aparecen los indios, porque sí, y matan a todos los bandidos. ¡Y hasta luego, Lucas! El chamán indio resulta ser el padre del niño. ¿Y qué hay de lo mío? Pero, ¿por qué no lo reconoció cuando lo vio en el desierto? Es un misterio, muy misterioso. Total, que vuelven al pueblo donde se monta una fiesta y con demor se irá hacia Francia donde le esperan un millón de aventuras. Me espera un millón de aventuras al otro lado de la frontera. O al menos, una más. Fin. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.